Cuatro días de trabajo y siete días. Siete días para partir. días tan sonido? Uh -huh. Falta una semana para irnos y yo ya arranqué muy mal de la panza. Para mí es que comí algo que me cayó mal, pero para mi madre son los nervios que, que ya estamos por salir. Creo que Nico todavía no está asimilando todo lo que esto significa. Van a ver cómo, cuando falten dos días, un día o el día que salgamos va a explotar cómo estamos así de a poco empezamos a guardar las cosas que no nos vamos a llevar de viaje empezamos a dejar nuestro lugar vacío eh, Nico está trabajando ya no le queda nada para seguir con el trabajo presencial yo de a poco voy guardando las cosas cuando puedo y cuando tengo tiempo para que después no se haga tan pesado tanto el trabajo físico y sobre todo emocional que todo esto conlleva les voy a mostrar un poco acá tenemos varios libros, ah, empezamos a separar tenemos por suerte el hábito de leer, tenemos un mapa de tierra azul que es hermoso que lo vamos a guardar porque el día de mañana cuando tengamos una casita estable lo vamos a poner. Tenemos los negativos para tener todo el resguardo del material analógico que hemos hecho. Fotos, más fotos, más fotos y acá tenemos camaritas chiquitas que no nos vamos a llevar de viaje para alguna colección futura. ¿Ustedes creen que nos vamos a ver pronto? Obvio, te voy a ir a buscar ¿Sí? Te vamos a extrañar mucho, te amamos Y estamos muy felices de que cumplas tu sueño Te amo, Aww. voy a llorar Llorando <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Faltan seis días para que nos vayamos. No queda nada, ¿eh? ya estamos ahí. No, no queda nada. Hoy Nico ferió un ratito. Yo fui a ver a mis amigas que las voy a extrañar un montón. Y sé que ellas también me van a extrañar un montón. Eh, seis días gente. Seis días. Faltan 5 días para salir. Hoy hay que hacer de todo, porque siempre hay que hacer de todo. Yo estoy trabajando acá en la compu con algunas cositas del laburo. Sofía va a separar un poquito de material de otras cositas del laburo. La mamá de Sofía nos va a criar con comida rica, así que... Mmm. Faltan 5 días, gente. Es muy poquito. Muy poquito. 30 años para hacer el mate. ¿Qué pasa? Yo tomo mate hace 10 años que me quiere saltear. <laughs> Faltan tres días para que arranque esta aventura que se viene y hoy tocó la mudanza de las cosas a la camioneta. Pero antes hubo que limpiarla mucho tiempo porque estaba llena de mugre, estaba llena de tierra. Eh, tuvimos que limpiar un poco los muebles, así que de a poco vamos a empezar a trasladar las cosas. Estamos en esa... Faltan tres días, pero bueno, tres días. Hoy es martes, 14 de diciembre. Faltan... Tres días para salir, estoy en el parque nacional, vine a sacar unas fotos y a filmar un poco para la empresa un amigo Es muy flashero porque no pensé que iba a volver al parque y puede que sea la última vez que esté acá Así que voy a aprovechar y grabar un poco para compartir con ustedes son las 9 y media más o menos Recién llego a casa, cosas increíbles que voy a extrañar de casa Que son las 9 y media de la noche Y todavía es de día, muy zarpado Estoy agotado, hoy me levanté a las 6 de la mañana para ir a laburar Y recién llego, Sofi se ve que todavía está trabajando en la chata Así que vamos a ver qué onda Hola bebé Estoy agotada ¿Eh? Yo también Agotada ¿Pero querés ver algo? Primero que está reluciente, primero que casa está reluciente Segundo... Burilla al piso boluda ¡Tarán! Oh, holy motherfucking shit Por otro lado Puedes de ahí ¡Tarán! Mira. Y mirá ¡Jolá! la más? mierda, ¿eh? Rotule las cosas, si esto no es de buena novia? Ya... Yo no lo sé Todas las cosas rotuladas Cómo no te voy a amar, ¿eh? Jueves 16 de diciembre Ayer fue mi último día de laburo Se suponía que iba a grabar pero se complicó bastante Hoy estoy yendo a buscar el DNI Que todavía estoy sin DNI, dato muy importante Que anda ahorita Y estoy yendo a visitar la oficina Dejando un poco del material que estuvimos haciendo Saludar a los chicos ¿Qué anda? Bueno, finalmente tengo DNI. Seguimos con los trámites de la mañana, ya pasamos por la agencia, ya buscamos la licencia, a un día de arrancar, ahora tal vez será más o menos. Fuimos hasta Matafuegos Rossi y lo vinimos a era Pablo, Pablo es un fotógrafo de acá que conozco hace muchos años. Hace unas semanas nos mandó un mensaje y nos dijo, "Chicos, pasen por el negocio que queremos colaborarles con un par de cositas así que lo primero fue como wow increíble alguien que conozco hace un montón de tiempo y que se cope con el sueño y quiera colaborar es un montón así que ahora vamos a ir a saludarlo y a buscar esas cositas Salimos de lo de Pablo y nos dieron un montón de cosas de elementos de seguridad. Estamos súper contentos, súper agradecidos porque no era algo que esperábamos. Y son cosas que nos vienen súper bien para el viaje. Pasamos a saludar a los chicos de Ley Seca recién. Se vienen unas sorpresitas. Estamos muy felices, muy felices. Nos llevamos algo para brindar en estos días. Hace un ratito pasé por lo de mi vieja y nos activaron ahí unas sillitas de camping. Así que... Eh. Guacho, te dejamos sin sillita de camping. Y él es mi hermano, es rapero, trapero, hace música y es hermoso y lo amo un montón, así que vayan a ver lo que hace. Bueno, hoy llegó el día, hoy es el gran día, hoy es el día, eh, todavía estamos en esta. Estamos ordenando full, fueron tres días muy intensos, estamos pasados de rosca, estamos tan pasados de rosca que todavía no tomamos dimensión de que nos vamos y que no nos vamos en modo vacaciones. Eh, y todavía no nos tomamos ni el tiempo para llorar y procesar todo lo que esto significa, Así que creo yo que vamos a explotar cuando, cuando ya estemos en ruta y de verdad caigamos en lo que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer. Estamos, miren. Nos quedan todavía cosas, son como las 10, 11 de la mañana. Eh, la idea es hacer una feria antes de irnos, así pasa la gente a saludarnos. Teníamos muchas ganas de ver a gente que, que no pudimos coordinar, así que eh, van a pasar por ahí. Terminamos de hacer feria y nos vamos rumbo al norte estamos pasados de rosca gente, pasados de rosca día recién terminamos de levantar toda la feria es el día gente es el día ya estamos próximos a salir de Ushuaia y nos vamos gente en la recta final, ya estamos casi saliendo de Ushuaia, cuando pasemos por el cartel de Ushuaia lo vamos a filmar y lo vamos a compartir con ustedes la vista que tiene esta IPF para mí es la debe ser la IPF más épica de todas las IPF ¿Estás preparado? Creo que no la última vez es que vamos a sacar de la Míralo por el retrovisor que después de la curva se va Pasamos el cartel de Ushuaia por última vez. Siempre decíamos cuándo va a ser la vez que la pasemos por última vez y esta es nuestra última vez. Este es el momento en el que vamos a apagar la cámara y disfrutar de, de este primer tramo de viaje porque damos inicio a nuestro viaje. Y llora <risa> y yo lloro Es un montón, es un montón. Pero lloremos porque estamos felices. Y se viene terrible aventura, terrible aventura, ¿querés decir algo? No, yo no puedo decir nada. <risa> Vamos a disfrutar de este primer tramo y los esperamos en el próximo video. uno una viaje. Sí, esto es increíble. Es un montón. Gracias a toda la gente que se acercó hoy, a toda la gente que nos escribió. Estamos muy emocionados. Sí, es un montón hace años que literal año que soñamos con esto y toda esta semana era como que sabíamos que iba a llegar el momento pero llegó, eso lo los llegó y estamos en la ruta gente, los esperamos el próximo domingo con un nuevo video de Create en la ruta aventura, suscríbanse pongan me gusta, compartan vamos a apagar la cámara y a disfrutar y a llorar con el el paso de Garibaldi, la última vez que lo pasemos y la última vez que pasemos por el Olivia... Gracias. Hasta la próxima.